Hello, guys, welcome to another video of this game named Change. Excuse me, are you.? Bueno, otra vez aquí. Genial. No entiendo cómo les gusta verme sufrir en este lugar. O oh, es que realmente les gusta el juego. Esto no es parte de mi plan. Me las arreglé para salir de la habitación de usos dudosos para entrar a un pasillo lleno de puertas. Este pasillo está realmente sucio. Se nota que está abandonado. Había un balcón desolado, una puerta llena de criaturas extrañas, donde casualmente me encontré una grabación de voz de la persona que me habló por la televisión. Reporte grabado. El bastardo volvió a subir para encontrar el sujeto, pero falló en abrir la puerta. Obviamente ese bastardo sabe sobre el sujeto sobreviviente. Intente atraparlo varias veces, pero ese bastardo es muy inteligente. Voy a bloquear las escaleras después. No quiero jugar más juegos. A fin del reporte. Y una puerta con contraseña a la cual ingresé. Ah bueno, adiós master. Después de ese momento incómodo, me encuentro con un gato dudoso. Los gatos generalmente no te persiguen porque sí, por lo que escape. Y efectivamente el gato no era nada normal, por lo que hice lo correcto al escapar. La ventilación se abrió pero no había nada y una puerta estaba bloqueada, por lo que no me quedó de otra más que seguir adelante. Noticias. ¿De dónde comino me da? Ah, ok, estás en la televisión. Dije que no sigas. Un peligro potencial ha empezado a correr en las ¿Peligro? instalaciones. No tengo tiempo para lidiar contigo. Así que la quédate lásería. ahí y no te muevas. ¡Qué grosero! Sé que tú no sabes nada de lo que te está pasando. Pero no quiero responder ninguna de tus preguntas. Solo quiero resolver mis problemas. Y esos problemas eres tú. Las sí. Pero no funcionan, por lo que no te sirve de mucho. Ese bastardo en serio tapó los láseres la... con cinta, pero el resto es lo suficiente para atraparte. Detectando señales vitales de el sujeto. Los láseres se movían conmigo, claramente si los tocaba, algo bueno no pasaría. Pero fue muy fácil solucionarlo, ya que de alguna forma podía ver cuál era su orden de aparición. Así que no quería alargar esto. Después entré en un pasillo oscuro, con una vista a la ciudad destruida del exterior. Sabía que este era el inicio de una aventura, llena de peligros y misterios, intentando encontrar la verdad de este lugar, pero ¿qué tanto me costará? Tal vez dos horas de mi vida, sí. Después de entrar por la puerta, me encontré una cucaracha que estaba moviéndose sin un rumbo fijo. Guardé mi partida y noté que las luces fallaban y además de todo, había criaturas horrorosas y poco confiables en mi camino. Eso es una criatura de látex me parece que no te ha visto. Muévete en silencio, esa es la respuesta. Si tan solo no me pudieran ver... Y claramente no me pueden ver... Ese que sí que me dio un buen susto, pero está más ciega que mi abuela intentando ver por qué no se puede pausar un juego online. Pero dejando el tema atrás, me encontré aún más criaturas extrañas, las cuales solamente escribiré rápidamente, no quiero aburrirlo, ¿sabes? Ignoraré las cosas extrañas durmiendo civilizadamente en donde están y entraré a la siguiente habitación. Que me dio varios problemas, porque no encontraba la forma de solucionar este puzzle. Estuve un buen rato ahí vagando como si nada. Y haciendo cosas pendejas para solucionarlo. ¿Pero por qué se dan cuenta? ¡Aquí no hay nada! Tal vez hay algo si vuelvo hay algo atrás, ¿no? Hasta que me di cuenta que este boludo... Era el que advertía a las criaturas dentro del baño. Y al fin pude responder el puzzle. Que tardé 30 minutos en descifrar, debido a que soy impaciente y todo mongolo. ¿Este será el final? ¿Al fin me darán mi helado que me prometieron? Después de meterme al camión del lado sospechoso, soy tan feliz. Nah, solo hay otra zona llena de esas criaturas que me quieren atrapar. Y un disfraz sospechoso, el cual no me pondré, porque ya saben, todo me infecta en este lugar. Si sí que eres persistente, ¿acaso te asuste? ¿En serio que tú no dejas de romperme las pelotas? Ahora debo correr por mi vida por tu culpa. Después de demostrar mi habilidad al esquivar las criaturas, un portapapeles cae ahí lo leo. No tenemos elección, debemos empezar con la ingeniería genética para intentar arreglar nuestros genes, pero eso solo se reflejará en nuestra descendencia. No tenemos mucho tiempo, en ese momento, Alien hizo una suposición inteligente de que ciertos parásitos modificarían el avión del huésped para mutar al huésped. Podemos usar esto en una investigación, buena idea, pero qué tipo de parásitos? Hemos experimentado mucho en esto pero no hemos tenido éxito En este momento nuestros chefes nos dijeron que fuéramos a este edificio a estudiar organismos de látex. Los chefes insistieron en que habían sido creados artificialmente para esta ingeniería genética Inicialmente eran como escoria de en empeñamiento Y tenían la habilidad mágica de cambiar genes inmediatamente Esas criaturas bellas pueden reorganizar tus genes cubriendo el cuerpo humano y descomponiendo las células Pero sus efectos son demasiado silencio. Y al final todos los sujetos son asimilados En definitiva, la persona que completó el tratamiento ya no es una persona Sino un miembro del organismo de látex Lo cual no es el resultado deseado Después de entender qué son esas cosas No me puedo permitir hacer ser tocado por ellos Y haré cualquier cosa para evitarlo Después de asustar a esa criatura seguí con mi camino y me di cuenta que había televisores que mostraban mi cara y después de avanzar un poco me encontré con algo que daba a entender que no saldré de ahí sin pelear. paliza a esa criatura estúpida me voy a la compuerta como si nada me hubiera pasado y me encuentro en el lugar donde posiblemente están los mil terabytes de por del cel de diego Eres el tipo de persona terca que no escucha razones, desafortunadamente eso no cambiará nada. Tu comportamiento te dará un final tonto. Este es mi aviso final. Vuelve, vuélvete una bestia de látex. No hagas las cosas complicadas. No quiero desperdiciar tiempo. Es bueno para ti y a mí que termines tu aventura rápido. Si no, prenderé la señal. Está mal, decepcionado, tarde, entonces... Ella deja de interrumpir y solamente déjame seguir por mi vida Aunque no es que tenga algo mejor que hacer más que discutir contigo ahora mismo No es que me pueda tirar de la ventana o del balcón Realmente no quiero desperdiciar tiempo en ti mi amabilidad amabilidades lo que dejo llegar aquí me No te dejaré pasar fuera del de instituto Lo deje claro, soy como una novela de suspenso no es barata. Esos bien. villanos estúpidos que les gusta jugar trucos ¿Te preguntas por qué te detuve? Es un secreto no te diré Peligros ocultos aparecen huevo? como tú No vale la pena el tiempo de explicarte ¿Qué piensas que eres? No esperaba que esquivaras tantas bestias Gracias. de látex Si no estaría ¿Qué? gastando más energía observándote Para evitar un futuro problema Te he estado hablando 5 minutos aquí No me has respetado después de todo De todos modos no puedes escapar de aquí Tarde o temprano serás asimilado No es bueno ser obediente Volteate eso es ser un reverendo hijo de p... Dejando los insultos, no creo ser atrapado. Tengo un IQ mayor al promedio. Desde que insistes en esto, tengo que tomar métodos fuertes. No pensé que usaría esto. ¡Eso es trampa! No puedes pasar aquí, vuelve y vuélvete una bestia de látex Ellos te hacen evolucionar con la fusión de los dos Después de la fusión de los dos puedes estar confundido Pero mientras te acostumbres a esa forma de pensar Para lograr la evolución con una pérdida pequeña Eso no es algo bueno, y de hecho esas bestias de látex son tiernas ¿No es así? No lo son Malo. Oh, tus pensamientos no son importantes para mí, solo quiero resolver tu problema pronto. Ahora no puedes avanzar, tu aventura solo ¿Sabes tiene qué? un final. Una persona normal volvería, pero no tengo nada que perder. Ya toa... Ah, no ¿Estás loco? ¿Tienes un deseo suicida? ¿No te dije que no podías seguir? Esto es más importante que tu vida. Sí, sí, eh, lo es. Lo admito, me venciste. ¿Pero piensas que los ventiladores son mi carta de triunfo? Intenta esquivar esto. Sí, ya sé que tengo que correr de nuevo, pero sabes, como que me duele la garganta, por lo que no gritaré y solamente pasaremos a la persecución. Tu láser es más inútil que un pinche sin cars, mamahuevo. Después de esa agradable charla, encontré una sala con otro puzzle, el cual resolví bastante rápido. Y sin problemas, ya que deduje que algo saldría de las ventilaciones. Y así fue, como esos pelotudos que no saben cómo rear los conos. En vez... de mirarme fijamente. Bueno, tal vez mirarme fijamente me incomoda. Pero no harán nada en estas circunstancias, ¿saben? Después de completar la desinfección, entré de nuevo a más servidores del Diego, donde había más puzzles. Solamente que estos eran cajas con patas, las cuales me imitaban y logré esquivar fácilmente. Simplemente debía de hacer más movimientos que ellos y era todo. No llego a comprender cómo no simplemente se saltaban en mi cara en vez de jugar. Es un poco ilógico, sobre todo cuando todos me quieren matar. Tal vez son niños y eso lo hace más perturbador. Esta parte estaba un poco más difícil. Me quedé pensando si lo hice mal, pero al final lo logré. Chao. Después entré aquí y vi cuatro espécimes blancos. No. Si sí, escapí de y rápidamente. ¿Se dan cuenta que esa caja volvió a su lugar? Después se pelearon y bla, bla, bla, bla, bla, bla, no me pagan para nadar esto, así que los dejaré que los vean por ustedes mismos, ¿saben? ¡Tan hermosa imagen no se ve todos los días! Después de ver la caja que se teleporta y me dejaron vivir, me fui del lugar y guardé la, mi partida. Y pendijer un rato por la sala, para después entrar a esto ya no me sorprende en realidad. Salí a un lugar lleno de cristales y cajas junto a una vista de la misma ciudad que vi antes. Pero claramente la paz no dura y una mano voladora salió al ataque. golpeó con varias cajas, las cuales no pudo romper y me dejó libre el camino, gracias mano. Después miré un… Eh, olvidemos que miré eso, aún más puzzles. ¿cuándo se va a acabar esto? Posiblemente no pronto, pero no me gustaría tocar esos cristales o ser alcanzado por esa cosa, ya saben, no tengo las bolas para tocar algo en este lugar, sobre todo cuando aquí hicieron experimentos rusos o chinos. Yo lo único que puedo es decir que estos son experimentos fallidos, que no pueden pensar más que en asesinarme, torturarme, jugar conmigo a un juego macabro en el cual yo sé la prensa. Pensar que la había cagado múltiples veces, en realidad lo había hecho completamente bien y sin errores. Así que jódanse lagartijas que les den con una escoba. Y claramente otra vez aquí. Creo que ya sabes lo que iré. Como puedo ver cuando los cristales saldrán. Claramente me guío por el ruido. O en realidad lo puedo ver porque se me da la regalada gana. Me gustaría que eso pasara con las cosas que se me pierden. Pero dejando el tema, el dragón me perdonó la vida, entre comillas, y me dejó seguir por este infierno, del cual no he poder salir hasta que posiblemente muera. Al final de todo, encontré una sala llena de cristales, los cuales no tengo las bolas de tocar. Y mi visión se empezó a poner negra, como si no hubiera comido en mucho tiempo. Vi cómo estas criaturas de material dudoso me observaban mientras caminaba en el pasillo. Mientras todo da vueltas, hasta que, como un estúpido que soy, me desmayé en medio de todo eso. Esperemos si siga vivo para poder seguir contando cómo sufro en este lugar. Y sí, ¿qué esperabas? ¿Un final épico? ¿En serio?